Con respecto a, la, a otra de las técnicas que suelen ser usadas en eh, psicofisiología, tenemos el electrocardiograma. El electrocardiograma facilita la medición de, más del sistema nervioso simpático. ¿sí? Cuando uno hace una lectura electrocardiograma, puedes medir también pues, los bits, que serían como las pulsaciones, pero también... Un, eh, es pues una medición mucho más fina, lo que haría es medir cada una de estas ondas, ¿no? que es la onda típica que se está desprendiendo de cada una de las aurículas y ventrículos. Por lo general se hace a partir de tres electrodos que se ponen eh, en, la, en, en las extremidades y uno en la pierna para generar este triángulo. Y, eh, y una de las medidas más importantes de cuando se mide el electrocefalo en este panorama es eh, el, lo, lo, la... la el, el, como la, la tasa de, de cambio en la frecuencia cardíaca, sí, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es una de las medidas más usadas en neurociencia afectiva, en psicofisiología, y correlaciona muy bien, no solamente con emociones, sino correlaciona muy bien con estados de aprendizaje, de atención, con detección temprana de demencias, con detección de pretemprana de trastornos de, del de, de, de, de, de, de neurodesarrollo y esto facilitaría eh, otras herramientas eh, o biomarcadores que se pueden usar en psicología. Eh, muy bien. Aquí vemos una descripción de eh, algunas de las sinapsis y cómo estarían controlando la frecuencia y el, el funcionamiento cardiovascular. Entonces vemos sinapsis, sinapsis colinérgicas eh, y el tipo de receptores, Entonces, bueno, básicamente tenemos las colinérgicas, las noradrenérgicas, ¿sí? y para que ustedes sepan un poco cuáles serían los agonistas, antagonistas, que podrían cambiar el funcionamiento cardiovascular. ¿no? Entonces, básicamente la, eh, lo, lo, los agonistas colinérgicos, eh, lo que hacen como la, la nicotina, bueno, es un, es un antagonista, el receptor nicotínico, el antagonista... La bonita es la nicotina, ¿sí? Eh, vemos acá la muscarina, que se, que se eh, interactuaría con el receptor muscarínico. Y disminuyen la tasa cardíaca, mientras que los los los, los, los, colideri, los adrenérgicos o los, eh, las catecolaminas, básicamente, aumentan la tasa cardíaca. Como la relación... eso como les digo está relacionado con diferentes componentes del sistema nervioso central por eso es que la frecuencia o, la, o los parámetros de medición cardiovasculares son útiles para eh, hacer inferencias del funcionamiento cerebral y por lo tanto de la conducta ¿sí? eh, entonces de ahí se extraen varios biomarcadores de depresión, de ansiedad o sea, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador es una medida biológica que te sirve para predecir o para inferir un perfil conductual. ¿sí? En este caso, tú puedes predecir perfiles de depresión a partir de electrocardiograma, con, teniendo el conocimiento y los algoritmos apropiados. Entonces, sería muy interesante para la evaluación de la depresión, pero también para su intervención. Respecto a la electromiografía, por lo general lo que más se usa en neurociencia y neurociencia afectiva es la electromiografía, pero de la cara. ¿Por qué nos interesa tanto la electromiografía de la cara? Ya que está relacionada con respuestas emocionales. Entonces, si tú tienes preguntas acerca del de funcionamiento emocional, socioemocional, las respuestas socioemocionales, es bien interesante medir los diferentes, la actividad muscular de diferentes grupos del facial. Por ejemplo, hay actividades como la del corroborador superior que están relacionadas con, con, con y respuestas involuntarias y automáticas de tristeza, ira, temor, disgusto y por lo tanto también sirve con biomarcadores de ansiedad, biomarcadores de depresión, biomarcadores de estrés, etcétera. Y, y esto, pues, sí que no se puede controlar conscientemente tan fácilmente, ¿no? Entonces, eh, eh, permite hacer mediciones muy exactas. No un problema de la medición de psicología es que pasa por la del deseo esos, la deshabilidad social. Si yo te pregunto a ti cómo te sientes, lo más, lo más seguro es que me digas, bien, ¿sí? Y, pero si yo te hago una medición de la, la, la respuesta de tu cara ante ciertas imágenes, voy a saber con precisión cómo está tu estado de ánimo, porque son cosas que no se pueden controlar eh, voluntariamente a menos de que hagas un entrenamiento por décadas ¿Sí? Entonces, para esto se utiliza por ejemplo las tiras de psicomáticos superiores es muy eh, de la risa de lo que llamamos la, son, la, la, la sonrisa fingida ¿Sí? en cambio la de el levantador de los cachetes que es más para la sonrisa eh, genuina la que hace patética gallina. Vemos la fisiología, vemos algunos estudios, por ejemplo, aquí se utilizó la electromiografía facial para la detección temprana de enfermedad de Parkinson antes de la aparición de los síntomas más agudos, de tal forma que se puede hacer un tratamiento más eficaz. Llevo armando una pregunta. Sí. Entonces, la electromiografía facial eh, en sí mide simplemente el movimiento de de la cara para determinar un biomarcador sí. de okay. los músculos faciales, sí. incluso cambios que son imperceptibles al ojo y como se mide, lo graban y luego analizan ese a video son su actividad eh, eléctrica que se pone en, en, en, eh, sobre el músculo, sí. eh, van conectados a, una, a, a un amplificador de la actividad eh, eléctrica y eh, luego a un ordenador. Antes era como estas gráficas, como un sismógrafo, ahora van a un computador, y ese computador te eh, la graba y tú después la procesas. Listo, gracias. Sí, después pues, sí, hay que filtrarla, después hay que, que eh, generar, eh, hay que promediarla, o sea, con una sola medición no basta, hay que presentar varias varios veces el mismo estímulo, hay que generar como unos patrones evocados de actividad facial. ¿Sí? Porque también es muy sensible al ruido, ¿no? A señales. Tú puedes mover la cara en milisegundos por muchas cosas. Entonces la única forma de eliminar el ruido es promediando, ¿no? Es presentándome decenas de veces el mismo estímulo y promediando su actividad. No estoy mirando el chat, me imagino que lo que está escrito es solo... Dos.